A okay, ver, sigue monitorando tus niveles de poder oxígeno ya que son críticos para. O sea, son críticos para tu supervivencia. <tose> <tose> ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Ivandra Chicos, también a este nuevo video En el que nos encontramos jugando Al lado de mi amigo Apache, Forgotten Memories Un juego de Roblox que está basado En la franquicia de entonces Es un videojuego de 1 a 5 noches En la que podremos jugar Y es increíblemente terrífico pues... <t lakes> Si nada más que decir Iniciamos con este video Espérate que sí, tengo que tomarle foto. Buff está muy bueno. ¿Cuánto me va? 30... De no, es lento de por sí. Buff. Oh, que Pero responde el celular. Ay, Hello. Like Ve, aquí está Puppet no, no hey. hola. Hola. Hola. Veo que se gasta la batería obviamente por toda la instalación. Quiero decirte que estas cámaras de seguridad. ¡Ay! ¡Ay! Se movió la vieja. ¡Ay! Se movió la vieja. Marica salió como Spider-Man. Cuando La región de parte y servicio. Amigo, mucho te huevón, mucho texto. Creo que... ¿Se puede apagar? Gracias. Bueno. Tenemos. Es saltarse lo más importante pi, pi, pi, Pero bueno, solamente es una cosa Que vi, que me spoilé Esta hueona Si se sale la caja, chingamos Gastar una pila, parce ah. Yo ya me gasté la primera también oh, oh, oh. Ay, no me ¡Oh, oh! Correo, matra 34, corre <ríe> Correo, solo kendo Pero para dónde? Ah pero, va, es que. No... Parse! ¿Qué? Parse, parse, parse, parse, parce. parce, parce, parce. Ah, ah. Soy yo, estoy vivo. Es que el huevo no me deja hacer nada. O sea, automáticamente inicio el huevón sigue ahí. Los dos chingamos. Eh, entonces cometemos un error un poquito grave. Nos saltamos la llamada. Nos saltamos la llamada. Ah, ya lo pillé. Se está, se está sacando humo. Listo. Ay, creo que tengo que resetear la ventilación. Acaba de ser la vuelta más pendeja de mi vida, mano. ¿Por qué? ¡Ay! Oh, ¡Vamos! La 6. La 6. Ok, la hicimos, la hicimos. Bien, primero. ¡Ay, Dios, amigo! Me dio miedo, me dio miedo. Ay, Dios <risa> Y yo sé dónde está Witter, es Bonnie, mano Él está al frente, o sea él, él, O sea, pasando para la Para la parte de energía Creo, está ese man... creo, creo que ellos no salen De ciertas zonas, creo que ellos no salen De ciertas zonas Claro, chica está por la parte de los generadores Y este mancito de, de Bonnie está por su lado Knowing the area, knowing your surroundings, you to get places quickly. That said, okay, monitoring your niveles of oxygen, ya que son críticos para Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Chimbo! <risa> Uy, menos mal, me encerré A mí se me hace que eres marica, eres un inepto Ay, sí. Me dio algo feísimo, mano, no sabes cómo me estoy sintiendo ahora Marica, ya no tengo batería ¿Ya no tenés pila? No tenés pila, o sea, porque como me morí ya no me cuenta la batería pila, Aquí hay pila ¿Dónde? Ah, epa, epa, epa se echa pa' atrás, se echa pa' atrás <ríe> Pana, qué susto tan huevón me metí Yo lo veo, yo creí que ese más seguía quedaba allá. Cuando me dio giro y lo tengo detrás Yo... <ríe> y es que te mató Me mató, me mató Pana, qué susto Y tenemos que salir, hermano, porque ahí está la energía Corre, corre, corre Andate Me vio, me vio, me vio, me vio. No, está bugueado, está bugueado Andate que está bugueado, andate que está bugueado Está, bu. ¿Está bugueado Sí oh. No se va de aquí, no se va de aquí. Pancheta, pancheta, pancheta. Anda rápido que no está yendo en el oxígeno. Me dio Freddy, me dio Freddy, me morí. Te mataron. No, no, no. no cabe duda que es un estúpido. Sí, me mató Freddy. Ay, pero qué idiota. Vamos Y Arcade. Uh. ¡Hola, niño! <risa> <risa> no, no está bugueado, no está bugueado. Ay, Dios mío. Uy, parte es justo que Ay, marica. ¡Ah, <risa> marica! No, Repié, repié, repié, repié. Señor, ¿qué pasó aquí? ¡No valió verga, no estás ¿Qué? viendo, pues. Pero... Boom. Boom. Boom.